Me llamo Rebeca, tengo 39 años y llevo 20 años viviendo en Inglaterra, en Bristol y en estos días estoy con un poco de incertidumbre porque dentro de unos días, el 23 de junio, hoy es 19, el 23 de junio se va a celebrar la, el referéndum en el Reino Unido sobre el Brexit, por el que hace unos meses eh, casi la mayoría de la gente se decantaba por permanecer en Europa, pero la balanza como que ha girado bastante hacia el exit y es un poco preocupante desde el punto de vista de los emigrantes que estamos ahí, sobre todo gente como yo de largo de larga temporada, eh, no tenemos muy claro las repercusiones que tendrá salir de, de Europa, sabemos lo que pasará si nos quedamos, que todo seguirá igual, pero si salimos, eh, gente como yo que no tenemos la ciudadanía inglesa, pues podríamos vernos afectadas de modo profesional, laboral, tener que pedir visados para permanecer en el país, eh, se habla de que no tendremos los mismos beneficios que tenemos, que llevamos teniendo, que son los mismos que los ingleses, en, en términos de pues, prestaciones, seguridad social, acceso a la educación, a la sanidad. E incluso para vivir allí, poder entrar y salir del país con la libertad que, que tenemos en este momento. Así que son días de preocupación general, eh, va a ser un momento histórico, hay gente de mi generación, gente de mi edad en este momento británica, eh, saben que va a ser la decisión más importante que tomarán en su vida y que... Y que no han hecho nunca nada tan importante ni lo van a hacer en el futuro. Así que, bueno, en una semana nos enteraremos de lo que pasará. Yo por no ser ciudadana inglesa no tengo derecho a votar, aunque llevo 20 años pagando tasas en aquel país, pero no se me considera una persona con derecho a tener una voz y un voto en, ese, en esa decisión, mientras que una persona australiana que lleva dos meses en Inglaterra sí tiene derecho por ser de la, como Commonwealth justicias, como por ejemplo la de no poder votar en las elecciones generales de España, que se van a repetir dentro de una semana también, eh, ya que al estar en Inglaterra tengo que rogar el voto, pedirlo por correo y como siempre ocurre con este proceso electoral para los que estamos fuera, no me han llegado las papeletas por tercera vez.